Hoy vamos a estudiar el movimiento de caída libre. En la caída libre es un movimiento uniformemente acelerado en el cual la aceleración es la aceleración de la gravedad. Es la de caída de los cuerpos, se debe a la atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces partimos de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que teníamos hasta ahora. Que eran que la velocidad final era la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y que la posición final es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, ¿qué ocurre? Que nos vamos a mover en vez en el eje horizontal nos vamos a mover en el eje vertical. Así que hay que cambiar pues, un par de cosas. Este sería el suelo. Y el suelo lo vamos a determinar como altura cero. Como nos estamos moviendo en el eje vertical, pues en vez de utilizar X, lo que vamos a utilizar es la letra Y. Para determinar la distancia que tenemos hasta el suelo. Bien, eh, vamos a cambiar las ecuaciones teniendo en cuenta eso. Eh, la velocidad no vamos a poner... Eje x o eje y la vamos a dejar tal cual, eh, pero tenemos que pensar que nos estamos moviendo en la vertical en vez de en la horizontal. Así que la ecuación de la velocidad nos queda igual, v sub 0 más aceleración por tiempo, mientras que la ecuación en x la vamos a cambiar por y, pero va a ser exactamente igual. Y es igual a y sub 0 más v sub 0t más un medio de at cuadrado, que se me había olvidado, vale Pues esa sería eh, nuestra ecuación. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que la única aceleración que aparece en este movimiento es la de la gravedad. La aceleración de la gravedad va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, ¿de acuerdo? Y esa aceleración pues tiene un valor que vamos a decir que en valor absoluto, su módulo, valdría g. ¿Vale? Bien, eh, tenemos que elegir un sentido positivo y un sentido negativo. El sentido positivo se suele elegir hacia arriba y el sentido negativo hacia abajo. Así que si escribiésemos eh, la aceleración como un vector, eh, voy a quitar la flechita porque como nos estamos moviendo solo en una dimensión, en esta recta, pues no necesitamos la flecha de vector. Pero la aceleración, vamos a decir que tiene un valor de menos g metros partido por segundo cuadrado porque va la aceleración al ir hacia abajo, hacia el sentido negativo, tiene un valor negativo. En vuestro libro de texto, pues dicen que la aceleración vale menos 9,81, que g vale menos 9,81, pero a mí me gusta más entender la letra g como el valor absoluto de la aceleración de la gravedad, vale, su módulo, que valdría 9,81. Así que decimos que g vale 9,81, bueno, o 9,80, metros partido por segundo cuadrado y que la aceleración de la gravedad tiene un valor de menos g, es decir, la aceleración valdría menos 9,8 metros partido por segundo. Teniendo en cuenta esto, pues podemos reescribir nuestras ecuaciones eh, considerando este valor. Así que la velocidad va a valer la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, como la aceleración vale menos g, pues menos g por t y la altura final va a ser la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo y ahora más un medio de a por t al cuadrado. Como la aceleración vale menos g, pues podemos escribir menos un medio de g por t al cuadrado, teniendo en cuenta el valor de g que es 9,8 metros partido por segundo. ¿Vale? En vuestro libro pone que g vale menos 9,8 metros partido por segundo, eh, pero a mí no me gusta escribirlo de esa forma. g digamos que es un valor eh, numérico, ¿vale? que sería el, el módulo de la aceleración de la gravedad. Eh, ¿Qué cosas pueden ocurrir? Pues que, por ejemplo, estemos lanzando un objeto pues desde cierta altura, ¿vale? Lanzamos un objeto desde una altura h, pues lo podemos lanzar hacia arriba, con lo cual eh, lo lanzamos con cierta velocidad inicial. En este caso, la velocidad inicial, como va en sentido positivo, sería positiva, ¿vale? O podemos lanzarlo hacia abajo. Si lo lanzamos hacia abajo, la velocidad inicial sería negativa, ¿vale? Porque va en sentido negativo. Y si lo dejamos caer, no lo lanzamos hacia ningún lado, pues la velocidad inicial va a ser cero. ¿Vale? Supongamos el caso en que lanzamos con una velocidad, por ejemplo, de 5 metros partido por segundo, un objeto, hacia abajo. Vamos a considerar este caso. ¿Cómo reescribiríamos nuestras ecuaciones? Pues para este caso particular, las reescribiríamos de la siguiente forma. La velocidad final será la velocidad inicial, que en este caso, como va hacia abajo en sentido negativo, pues va a valer menos 5 metros partido por segundo menos g por t. ¿Vale? Así que la velocidad final, a medida que pasa el tiempo, va a ser negativa y tiene sentido porque vamos moviéndonos en el sentido negativo, hacia el menos. ¿Vale? Y la posición... La altura final, pues va a ser la altura inicial, pues en este caso lo estamos lanzando desde una altura h, pues va a ser h, ¿vale? más la velocidad inicial por el tiempo. La velocidad inicial, como va en sentido negativo, pues es menos 5 por t, y la otra parte nos queda exactamente igual, menos un medio de gt al cuadrado. Bien, los resultados hay que interpretarlos. Por ejemplo, si la posición final pues nos eh, obtenemos un valor negativo, pues eh, tenemos que pensar que es como si el suelo no acabase aquí, que aquí veis un precipicio y llegamos a un punto pues, que está más abajo del cero. ¿vale? Si la altura final, la i, no sale cero, pues es que eh, ha llegado hasta el suelo. Y si la altura final pues, nos queda por aquí, pues estamos calculando la altura en un instante de tiempo en el cual todavía no le ha dado tiempo al objeto a llegar al suelo. Bien, pues yo creo que con esto eh, es suficiente para empezar a resolver problemas.